Entonces, primero voy a observar mi estado físico, voy a inhalar profundo y voy a permitirle a mi cuerpo ir poco a poco soltando cualquier tensión.

Inhalo, y al exhalar relajo la cabeza, el cuello, porque primero voy a darle espacio a este cuerpo,

para estar tranquilo. Ya llegué aquí. Estoy aquí. Cómodo, cómoda. Suelto tensiones. Visualizo cómo desde la espalda

se desatan todas las tensiones. Los brazos sueltos. El pecho. Relajo el estómago.

las piernas los pies suelto todas las tensiones de las piernas inhalo profundo

y relajo el pecho suavemente soy consciente

aquí en este momento en el que estoy y el regalo de darme este espacio para mí aquí

Estoy libre de trabajo, libre de personas a las que tenga que dar algo. Aquí regreso a mí.

Y voy a visualizar que en mi interior está mi hogar, en mi interior regreso a casa, donde hay comodidad.

Donde nadie ni nada me perturba. Ese espacio interior. Que es un lugar...

Sagrado, mi espacio. Ahí, todos los nudos del día se desatan.

Ese espacio, mi hogar interno.

Aquí. vuelvo a mi centro donde todo es equilibrado

Cuanto más percibo el hogar interior. Más conecto con lo que es verdadero en mí. Porque hay algo que permanece desde que estoy...

En la infancia, en la adolescencia, en las diferentes etapas de mi vida hay algo que siempre permanece, hay algo constante, muy verdadero, profundo.

Algo que está en el alma, sutil, en esta experiencia del hogar interior, conecto con eso que siempre está en mí.

Tiene que ver con nada físico. Algo sutil de energía eterna.

y es como si poco a poco, me abstrayera del mundo externo, y no importa lo que está alrededor, cada vez es más claro, ese espacio

Aquí voy a descubrir aquellas palabras, imágenes, sonidos que me generan tanta paz. Recordar imágenes

sonidos palabras que me devuelven

experimentar total

¿Puedo traer a mi mente, a ese espacio, a mi hogar interior, imágenes, sonidos o palabras que me generan felicidad?

alegría, gratitud,

Imágenes, sonidos, palabras que me generan amor, amor real, constante.

Así me doy cuenta que yo siempre puedo escoger las palabras, las imágenes, los sonidos en mi mente. Ahí siempre soy libre

y ahí yo soy quien controla si hay algo en ese espacio interior es porque yo o lo elijo o tengo el hábito automático de tenerlo allí

hago en automático tantas ideas vienen pero soy yo quien tiene el freno quien puede escoger parar hacer una pausa

Cuando me pongo en pausa, me doy un espacio limpio, un espacio para sanar, recargar.

A ese espacio del hogar interior voy a abrirle las ventanas del alma a que entren los rayos cálidos de la fuente suprema del sol puro de paz de amor

La fuente universal constante de energía sanadora de paz. Que entre esa luz en el hogar del ser.

Luz. Es como si las capacidades eternas de luz se abrieran como flores.

Las espinas de la ira o del dolor se transforman con paciencia En este mundo de afuera

Y estas flores internas llenas de energía de la fuente pueden emitir la fragancia que necesita ese mundo externo.

está limpio, abonado de la energía más pura y divina de la fuente.

Sí. cuando en mi interior todo el veneno acumulado de relaciones enfermas se va transformando en abono abono

que crezcan nuevas capacidades todo mejora y es desde aquí que visualizo

Esta energía pura se esparce en mi entorno a las almas, porque si, sí, todos somos almas.

Nos aferramos a un cuerpo, pero el cuerpo no soy yo. Dejo de aferrarme a la materia, porque todos somos luz, alma.

todas las almas volaremos más allá de las nubes hacia el mundo de total quietud silencio paz visualizo eso

Todas las almas Libres y en paz

Y desde esta conciencia del alma, de luz, todos somos seres de luz. Aquí, va disminuyendo el temor o el miedo. ¿Por qué no me aferro?

a nada temporal las almas siempre existen pero sus cuerpos no cuando el alma

siente el cuerpo siente porque el cuerpo es solo un cascarón lo vivo es el alma

podemos enviar esta energía del alma de luz de paz allí donde hay miedo como si pudiéramos generar

ola de luz que llegue a las partes de la tierra que más requieren

Desde este hogar interno, desde ese espacio de equilibrio, iluminado, tranquilo, vuelvo a sentir mi cuerpo tan relajado, inhalo profundo llenando mi cuerpo

esa energía que cada célula se llene de paz y suavemente abro los ojos

si sí, los tengo cerrados pero mantengo esa conciencia de mi punto interior de paz y voy a terminar con un pequeño reflexión sobre el silencio

Dice, hay una parte de ti que es perfecta, pura, que no se ve afectada por las características imperfectas que has adquirido viviendo en un mundo imperfecto. Esta está llena de cualidades divinas, de modo que su estado es de constante plenitud y bienestar.

Es un espacio donde no hay conflictos, no hay negatividad. Es un punto de quietud, una profunda y enriquecedora experiencia de silencio. Entonces busca tiempo para llegar a ese lugar interior de silencio

porque eso te procurará un beneficio incalculable. Primero, te permitirá controlar mejor los pensamientos. Descubrirás, por ejemplo, que no hay necesidad de pensar tanto. Te bastará concentrarte en silencio, para que mucho de lo que necesitas,

Surja sin esfuerzo. En segundo lugar, la experiencia de silencio te libera de las amarras de tu propia programación condicionamientos negativos. Experimentarás fácil la verdad de tu paz

la cual te ayudará a su vez a mantener la mente enfocada. Y en tercer lugar, el poder del silencio se puede compartir. Porque en la medida que aumentes tu experiencia de silencio, esa fuerza ayuda a quienes no la tienen, para que ellos puedan desarrollar su ser y sentir paz. Así

tu reserva de silencio ayudará a otros a liberarse de tanto peso limitado para alcanzar lo ilimitado y lo divino. Hace mucho bien dejar atrás los pensamientos, las palabras y quedarse quieto por un rato. Es enormemente refrescante

nutritivo y crea hábito, así el amor por la introversión, la soledad y el silencio complementa nuestra vida de una manera maravillosa.